Luego de unas merecidas vacaciones que nos otorgó nuestra empresa teleoperadora del Nordeste, nos reintegramos y como de costumbre y para hoy, las noticias serán las siguientes. Miren señores, en el ámbito internacional para hoy, puertorriqueños comienzan a reunirse para una manifestación contra su gobernador. Ahí está, así se encuentra Puerto Rico. Última hora, Ricardo Roselló, sede a presiones, no se reeligirá. En el ámbito nacional, incendio afecta edificio de inspectoría y otras dependencias de la Junta Central. Cientos de militantes del PRM, grupos sociales, marchan en contra de la posible reelección presidencial. En el ámbito local, regional, para hoy también. A continuación, miren, y joven apuñalada supuestamente por defender un primo que era golpeado en medio de las celebraciones de las fiestas patronales. Lamentan la muerte en esta ciudad del dirigente político y maestro universitario Elvidolora. Caramba, qué pena, ¿eh? Yo solo consumo perico, no soy traficante. Así lo expresó uno de los hombres que fueron detenidos este fin de semana en algunos allanamientos realizados en puntos de droga por parte del DICAN. Miren, señores, apresan al mamadeo, acusado de violentar y robar objetos de un vehículo aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo se defiende el mamadeo. A propósito de este mismo caso, dice el chofer, o el mejor dicho, el propietario de ese vehículo, que fue mamadeo que le robó. Pide se haga justicia con este muchacho. Miren, detienen joven acusado de agredir a su pareja en el sector Santa Ana. Guillermo Moreno critica la posible modificación en la constitución para darle paso a la reelección presidencial. Es vicepresidente de la República, dice: espera, la constitución se respete e impere la prudencia en el PLD. Mujer resulta herida por una bala perdida en el sector San Martín. Haitiano resulta herido a machetazos. Por otro, esto fue en el caimito de Senoví. el Falpo ratifica llamado a huelga para el próximo mes en esta ciudad. En tanto que ciudadanos opinan si respaldan ese llamado a huelga o no. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese porque ya estamos aquí de regreso. Luego de las vacaciones, ya está en el aire, conduciendo nosotros, ¿verdad?, esta que es su Fuerza Informativa, sobre todo. Situación tensa en Puerto Rico. Hay que decir que comienzan los puertorriqueños a reunirse para eh, la manifestación que han convocado contra el gobernador de Puerto Rico puertorriqueños de todas las edades y profesionales procedentes de muchos de los municipios de la isla, comenzaron este lunes a reunirse en el estado de Hiram, Biltron, en San Juan, punto de partida ¿eh? de la macromanifestación que se celebrará para pedir la dimisión del gobernador Ricardo Roselló, inmerso en un escándalo político. La protesta coincide con la convocatoria hoy a un paro nacional en Puerto Rico. Los asistentes piden la dimisión de Roselló por su participación junto a miembros de un círculo íntimo en el gobierno en un chat en el cual se mofan y burlan de periodistas, artistas y políticos. Y esto le ha costado a este hombre, señores. Eso le ha costado, ¿eh? Ahí está la manifestación en Puerto Rico. Vamos a escuchar a algunos manifestantes. Adelante primera vez que vengo a una manifestación, aquí estoy junto a mi hija menor. Tengo hijos, tengo nietos, vivo en, en este país, soy puertorriqueña y creo que no, el pueblo comple completo tiene que venir aquí. ¿Para qué es tan importante los... para ti eh, decirle al gobernador que se vaya? ¿Por qué Rosselló tiene que retirar? Mira, nos ha insultado como pueblo. No es un chat, es un insulto real que nos ha hecho a todo un pueblo, al igual que muchas personas que están ahí ocupando puestos políticos que nos han insultado. Han dicho que solamente eran un grupo de de personas, las que estaban protestando. y Yo estaba en mi casa operada y decidí salir porque dije, no es un grupo de personas, somos el pueblo. Bueno, señores, ahí está. Y de última hora, hay que decir en este mismo tenor que Ricardo Rosselló cede a presiones y no se religirá. Así que la presión de nueve días, nueve días en las calles, concluyó ayer domingo con el anuncio del gobernador de Puerto Rico, Ricardo, de que no se presentará a la reelección para el 2020, que renuncia a la presidencia de su partido y que acepte el proceso del legistivo, legistivo, proceso legislativo, que puede dar lugar a su destitución. Así que Roselló, en un mensaje dirigido al país, dijo haber comprendido... A la población durante el anuncio de su decisión, mientras que la oposición dijo que sigue, sigue sin escuchar el reclamo del pueblo en una jornada en la que eh, se han realizado manifestaciones y continuaron con el objetivo de que el gobernador eh, dimita. Así que vamos a escuchar parte de los pronunciamientos por parte del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Adelante. Hermanos y hermanas puertorriqueñas, hoy me dirijo a ustedes llevado por el más profundo respeto a la democracia. Un sector significativo de la población se manifiesta desde hace días y soy consciente de la insatisfacción y el malestar que siente. Su derecho a expresarse siempre será salvaguardado por nuestra constitución. A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado. Soy un hombre de bien que tiene un gran amor por mi isla y por todos. A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. y Solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Por último, debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable. La prioridad debe ser el pueblo de Puerto Rico. Por tanto, todo mi tiempo debe estar destinado a cumplir con las responsabilidades que, como gobernador, asumí. Dejo a un lado cualquier interés personal al desistir de mi aspiración a la reelección para la gobernación el próximo año. Gobernador de Puerto Rico, aceptando verdad, el error principalmente cometido, aceptando y dando a conocer que no optará por la reelección para el 2020. Dice que está dispuesto también a someterse a lo que está reclamando el pueblo. A lo que el pueblo puertorriqueño se ha tirado en las calles, señores. Ahí está. Incendio afecta edificio de inspectoría. Inspectoría y otra dependencia de la Junta Central. Que el fuego electoral. No se... Así que un incendio afectó la unidad de inspectoría de la Junta Central. Eh, hasta el momento... Conocemos qué pudo provocar este siniestro ocurrido alrededor del de mediodía de este pasado domingo. Así que vamos a ver, mientras vemos las imágenes, cuando los bomberos intervenían, las declaraciones de Julio César Castaño, quien es el presidente de la Junta Central Electoral. Adelante. Los equipos que se van a utilizar. En las primarias simultáneas del 6 de octubre, ninguno de esos equipos ha sido dañado por el incendio. En tanto, los mismos no están aquí, en este lugar que se incendió, de donde las elecciones no corren absolutamente ningún peligro. Bueno, ahí está, señores, ahí están las declaraciones de Julio César Castaño. Una de las noticias más preocupantes o mejor dicho, de las interrogantes en torno a esto, era qué pudo pasar con los equipos que justamente serán utilizados ya para las elecciones internas de octubre eh, del Partido de la Liberación Dominicana, donde van a elegir sus candidatos, y eh, la convención principalmente de los partidos. Y dice que no, que no ha sido que esos equipos ninguno resultaron afectados, que es lo más interesante. Miren, señores, cientos de militantes del PRM y grupos sociales marchan en contra de la reelección. Militantes, grupos sociales y otros partidos políticos marcharon este pasado domingo contra la corrupción, la impunidad y el secuestro institucional en una actividad convocada por la coalición democrática donde fijaron su postura contra la posible modificación a la constitución de la república. Adelante. <música> La reelección es una enfermedad crónica y contagiosa que degenera la democracia. Por eso el pueblo dice no. A la reelección. Dudo mucho que la, el proyecto, ese proyecto se presente esta semana como se ha venido vaticinando durante muchas semanas. Los votos en el Congreso hoy no están y fuera en las calles, en cada esquina del pueblo dominicano, de la República Dominicana, tampoco encuentra apoyo un proyecto de esa naturaleza. El... Nadie quiere crisis política en República Dominicana. Si aquí hay una contrarreforma, el mismo día que la apruebe, ahí comienza la crisis política. Entonces, tenemos que luchar en contra de la debilidad institucional que hay. En ese expediente burlesco no hubo corrupción en el gobierno de Medina, ni en la mayor contratación. Pero el Consorcio Internacional de Periodistas han, se ha encargado de demostrar que sí la hubo y en gran escala, con casi 40 millones de dólares para la planta y otros 15 en otras obras. Porque el pueblo le cogió la seña al PLD. Uno quiere venderse, en el caso de Leonel, como el gran apóstol, en defensor de la constitución, cuando él la modificó precisamente para blindarse y tener una justicia que le garantice impunidad. El otro quiere perpetuarse en el poder. Ambos son responsables del deterioro institucional que tiene la República Dominicana. ...comprometido con desplazar al partido de la corrupción, al partido de la impunidad... ...al partido que ha creado desigualdad social, que le ha robado descaradamente a este pueblo. Señores, miren, hay que decir que como decía Paliza, esta es una semana crucial... ...donde de acuerdo a los estamentos verdad, establecidos en el Congreso, en las leyes de nuestro país... Eh, es, ...se vencería el plazo entonces a más tardar el viernes ya para cumplir verdad con los reglamentos legislativos establecidos en nuestro país y depositar definitivamente este, con este proyecto, introducirlo al Congreso. Restaría entonces el martes o el viernes para que esto pueda suceder. Hay muchas expectativas de lo que puede ocurrir. Si no se introduce mañana, podría entonces introducirse el próximo viernes. Ahora bien... ¿Cuál es la interrogante para que esa posible reelección presidencial se dé? que Muchos han cuestionado. Es que dicen que los votos aún no están. Aunque los danilistas han expresado que sí, que los votos están. O que los votos, mejor dicho, se compraron para que se dé la reelección. Otros dicen que no, como es el caso de Paliza. Vamos a esperar entonces, a partir de mañana, estaremos dándole un seguimiento total a lo que pueda acontecer en nuestro país con este hecho, señores, que ha mantenido eh, durante todos estos días, durante esta semana, en eh, incertidumbre a la República Dominicana. Así que a partir de hoy, entonces, solo quedan cinco días hábiles para hacer posible esto, debido a que la actual legislatura termina el próximo viernes 26. Así que vamos a esperar y a darle seguimiento a lo que pueda ocurrir, señores. Vamos a nuestro WhatsApp, señor director, para ver entonces quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Comenzamos entonces con Kelvin. Dice Vladimir, eh, tenemos dos meses sin agua aquí en las Guasumas, en la Duarte Arriba. Caramba, y Napa todavía. Agua para las Guasumas de por Dios. Mendoza desde Fesimoto nos envía por aquí, invita a la ciudadanía a que si el motoconchista no está identificado con el carnet de Fesimoto no se monte porque es un pirata y puede lamentar atentamente. Rafael Mendoza, muy bien, muy bien, así debe de ser. Buena orientación. Una linda postal de este día, gracias a Margot, como de costumbre, Joel Martínez, también el aviso por parte del Felavela, los estudiantes de nuevo ingreso. Última fecha para la entrada, documentos, viernes 26 de julio, Guas, recinto San Francisco, nuevo ingreso. Ahí está, gracias a Joel, 4120 nos envía por aquí, dice, buenas tardes, Vladi, qué bueno que ya está en el programa, hacía falta. Atentamente, Miguelina, gracias a ustedes por recibirnos. En cada uno de sus hogares. ¡Qué bien! Yanilda, desde El Capacito, nos envía por aquí una postal. Gracias a Yanilda. Bendiciones. Israel, bueno, aquí está. Continuamos con el 0894. Felicítame a Antonia Villa, que está de fiesta de cumpleaños de parte de su esposo. Cumple 28 años de vida. Felicidades para ella, que cumpla muchos más. ¡Qué bien! Luz Esther desde el ensanche 27 de febrero. Vladi, tú hacía falta. Bendiciones. Gracias. Por su cariño, Luz. Muy bien. Wilton nos dice, activo, como de costumbre. Gracias, Wilton. 9265, saludo, Vladi. Tú sabes cuándo es que darán apertura al 911 aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, se están en los preparativos. Aún se busca el lugar donde van a ser alocados los agentes. Recuerden ustedes que vienen nuevos agentes, nuevos equipos. Y aún se está, aunque se han estado realizando algunas reuniones ya durante, para los preparativos. Pero todavía se busca el lugar que alojará el 911. Vámonos al corte comercial y el regreso más noticias en el ámbito local regional en esta su fuerza informativa, sobre todo. Y Eren joven apuñalada supuestamente por defender a su primo cuando sostuvo una acalorada pelea con un grupo de jóvenes también en las inmediaciones de las fiestas patronales en la esplanada de Inéspre, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del joven Santos Almanzar, herido de puñaladas. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. ¡Adelante! Yo venía de, de los Juegos. Un, había un sobrinito mío ¿De cuál jugó? De las patronales Sí, de las patronales Muy bien Había un sobrino mío Le estaban cayendo un grupo Que lo iban a matar Y yo a darle para que no Para no dejar lo que le den Que lo maten A la misma a Defender Y me caían atrás como 15 ¿Pero dónde fue que te dieron? ¿Dentro de las patronales? O... No, afuera, afuera, afuera Afuera, en el estadio En la planeta, por ahí entonces Sí ¿Tú conociste a la persona que te...? No, no lo conocí ¿Por qué pasó eso? ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Por qué pelearon? ¿Discutieron? Porque ellos, ellos, le estaban dando golpes, el sobrino mío era, dándole, y yo agarré para no dejarlo dar porque son demasiados, yo agarré y me metí a defender. Era una banda ellos, un grupo. Sí, yo era un grupo. Pero tú desconoces por qué pelearon ellos. No, no conozco, no. Bueno, entonces, ¿qué le hicieron al primo tuyo? Al primo mío, no, al primo mío, le decían, no le nada. ¿Qué edad tiene el primo tuyo? Yo, son 17. De, de, de es menor, entonces. Sí. ¿Cuánto fue que te dieron a ti? Ay, eran muchos, eran como 15, nos salían atrás un grupo, pues. ¿Cuántas puñaladas te dieron? Tres. Tres, tres puñaladas tú tienes entonces. Sí. Bueno, ahí está, tres puñaladas recibió esto. Caramba, ojalá y que esas fiestas patronales, donde hay un propósito, porque debemos de resaltarlo, hay un propósito de hacer las cosas buenas, de que las cosas se hagan buenas. Ahora bien, miren, ayer crucé por esa zona. Y me encontré con un caos totalmente en la entrada de Inés, frente al estadio Julián Javier. Qué tapón, Dios mío. Y no observé un agente de la DGC. Entonces, las autoridades, creo que debe de haber una coordinación, organización, autoridades, porque fue un caos total para llegar en la salida por allá al multicentro que está afuera. Imagínense usted el caos. Así que pido en lo adelante los organizadores de estas fiestas patronales, la fiesta de, de los franco macorizanos, tratar ¿verdad? De, de, de buscar esos agentes de la DGS que hacen falta para que el tránsito fluya mejor. Un caos total. Y que esos pleitos, esas bandas, que ese no sea el escenario, por favor, de por Dios, que no impere la violencia porque la gente va a recrearse a esas fiestas patronales en familia, Lamenta muerte en San Francisco de Macorís, del dirigente político y maestro universitario Elvi Dolora. Así que vemos imágenes del velatorio de la misa de Elvi Dolora, joven precandidato a diputado por Alianza País, profesor universitario de la UAS, murió luego de haber permanecido por casi un mes en cama, en estado de coma, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito, donde también viajaban en ese entonces eh, su suegro Francisco Tavares, el chino, viajaba también la esposa del chino, viajaba la esposa de Elvido, quien es hija del chino y su hija. Vamos a escuchar las declaraciones del chino, de otras personas, de maestros allegados a Elvido Caramba, quien ha partido. Adelante. <risa> Bueno, una gran pérdida primero para nuestro partido. El era posiblemente una de las promesas políticas más sólidas que tenía el partido Macorís y en toda esta región. El en el plano estrictamente de lo que nosotros denominamos en psicología virtudes y características psicológicas positivas,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 Las autoridades de la UAS también en torno a este lamentable caso. Yo solo consumo perico. No soy traficante, dice un hombre que junto a otros fue detenido en un punto de droga aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver el momento cuando estos llegaban al cuartel, en parte de algunos operativos realizados por el Dican. Adelante. Ay, ay. ¿Qué es lo que tú haces? Oye, no me lo perico porque soy mecánico de la Duarte. Es que los retirar y me agarrarán consumiendo. Me agarrarán consumiendo y trabajo en la derecha con libertad. La mamá mía trabaja en Paimar. Todos somos consumidores. Sí, pero este ya. que Qué lamentable, como decía el Titi, todos son consumidores, todos son utilizados, señores, utilizados. por. Bueno, me voy a porque estamos contra el tiempo. Miren, apresan a mamadeo acusado de violentar un vehículo y robar objetos dentro de ese vehículo. Daniel Álvarez López, conocido como el mamadeo. Ahí está. Vamos a ver cuando le cuestionamos qué nos dijo. Adelante. Yo no sé de eso. ¿Tú no sabes de eso entonces? Mamá ah, Dios, de... dime una cosa. ¿Y este otro muchacho que te está denunciando que tú te vas unos cables, de allumpear y uno perfume eso, verdad? No, sé no te ¿No? ¿Y por qué entonces tú estás preso, mi hijo? Explícame. ¿Por qué me estás te están acusando de eso? ¿No sabéis de eso? ¿Te están acusando entonces? ¿Tú eres inocente, según tú? Sí, ¿Y sí. a qué tú te dedicas entonces, mi ¿Qué Yo tú haces? Trabajo en el mercado, vendiendo fotos. ¿Tú solo trabajas en el mercado? Sí. ¿Eres inocente de todo? Sí. sí inocente de todo. Te ha gustado, mejor ya Vamos a ver lo que dice Wilton Santos, quien acusa al mamadeo de ser la persona que le robó, le violentó su vehículo. Adelante. Bien, el mamadeo es un reconocido ladroncito que anda por ahí por las calles rompiendo vehículos y llevándose mucha colita de carro, hay muchas personas que pasan por el parquecito de los mártires eh, buscándolo por el mismo delito, entonces queremos que la Policía tome carta en el asunto porque ya están cansados los ciudadanos de San Francisco Macorís. Lo suelta siempre. Sí. E incluso se le hizo una indagación propia de así personal y él dijo que él tiene un concuñado en la fiscalía, que por eso es que lo suelta rápido. ¿Qué te llevó a ti entonces? Eh, en el caso tuyo, unos cables de Junpear, un perfume y un cable de audio, pero es eh, el abuso de romper un vehículo y ya una persona que uno estaba cansado de quitarle el hambre. Él, él, él, él, él, él violentó la puerta. Así es. ¿Es experto en esto, no? al parecer sí, porque es residente en el mismo caso? ¿Dónde fue eso entonces el caso tuyo? En la calle Eduardo. ¿Usted estaba estacionado tu vehículo ahí? Sí, señor. Bueno, ahí está. Lamentable de esto es que dice Wilton que este muchacho, según Wilton, tiene al parecer algún pariente en la fiscalía y. Es por, esta, es por esta razón que automáticamente lo dejan en libertad. Bueno, caramba, detienen joven acusado de agredir a su pareja en el sector Santa Ana. Se trata de Luis Daniel Mejía Vera, acusado de agredir a golpes a su pareja Wanda Martínez en el sector Santa Ana. Según la policía se le ocupó ese cuchillo que vemos en las imágenes. Ahí está este joven, aunque él dice que fue a él que lo golpearon una multitud. Adelante. Uh -huh. Yo estaba en un, en un negocio con uno un para mí. Cuando yo llego a la casa, prende bombillo. Ella me dice no lo prenda. Y entonces salgo para el patio. A bañarme. Sí, sí. Y Entonces yo lo puse. Que me salió todo. ¿Quién es eh, de Juana Martín? Y mi celular. Y mi cartera está allá. Y entonces, y ese cuchillo tiene. No, yo no era, a mí no me lo daba cuchillo. ¿Y qué es ese cuchillo? No sé. Usted me encontró cuchillo. ¿Y esos sarcuños? Eso fue. ¿Quién hicieron eso? Los hijos de Juan de Martín. Guau, pero tú le diste golpe a ella, no. yo no le digo. Y si usted sabe, si yo le di, yo soy responsable, usted ve, en decisión. Bueno, ahí está. Vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su Fuerza Informativa, sobre todo. <música> Guillermo Moreno critica la posible modificación a la constitución caro, que permita la reelección presidencial. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno. Adelante.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 Bueno, señores, ahí están. Vamos a escuchar entonces las declaraciones en esta ocasión de Rafael Alburquerque, quien es eh, vicepresidente, es vicepresidente de la República en el gobierno de Leonel Fernández, justamente en torno a este mismo tema de la Constitución o de la Reforma Constitucional. Adelante. Número 8. Esperamos que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 y usted dice si sí, hay respeto. En caso de que sea irrespetada la, la constitución, entonces, ¿qué yo, tengo, yo, yo vaticina, espero, ¿Qué podría pasar? No, yo espero que al final habrá esa solución. Aquí siempre eh, se comienza con una solución absurda y, y terminamos al final poniéndonos de acuerdo. Y esta, miren, un haitiano resulta herido a machetazos por otro haitiano. Esto fue en el Caimito de Senoví. Se trata del haitiano Amorcello C. Vamos a escuchar entonces cómo ocurrió todo esto. Ahí está este muchacho, recibió múltiples machetazos. Adelante. Un haitiano que eh, fui allá a ver la familia de él. Cuando llegué allá, él eh, eh, taparlo con la familia de él. Uh -huh. eh, uno se, se metió machetazo a él. A machetazo, entonces sí, le entró. ¿Pero sí. por qué? ¿Qué pasó entre ellos? Ellos no tienen nada con él, él, no, él, se metió machetazo, es un, un león. Un león, se metió. Él está haciendo eso, un loco. ¿Verdad? Sí, es un Él es haitiano loco. también. Un haitiano. Wow. Y después, cuando él hace eso, él tiene muchos haitianos ahí, no defiende a él. tú piensas, haitiano tiene miedo también, ¿para que no se entra machetazo ahí también? Ellos habían tenido problemas antes. ¿Ellos dos? No. De... ¿Discutieron? Discutieron nada más. De... ¿Pero por qué? ¿Por qué fue la discusión entre ellos? ¿E ellos. Sí. No, tú sabes. Entonces... Pero es la otra, esa, la otra es que de darle machete conmigo. Pero me mete droga. Pero él lo vi ese amigo mío. es lo que, hey, ¿quién le pide con ese amigo mío? Yo no yo dile que no, loco. Si tú, a, si tú quieres pelear con un amigo mío, tú puedes pelear conmigo también. Pero ahí dijo que a está bien. Pero lo metí allá en la, mi casa de él. Él viene con esa en la pala para a, a pelear con ese amigo mío. Yo digo que no, loco. antes de cuño mío, pero eh, ese amigo... Tú defendiste el amigo tuyo. Sí, pero después el amigo me tiene el motor. Eh, la llave de motor. Yo digo que no, loco. Dale la llave a él. Lo que no, sí. Sí, anda huyendo, no, no agarra. Eh, después... ¿Cómo se llama que lo hirió a él? ¿Cómo se llama? Se llama Vico le dicen. Sí, Vico Miren, ahí está. Para el próximo mes se ha convocado una huelga aquí en San Francisco de Macorís. Más adelante escucharemos a Raúl Monegro. Miren, una mujer resulta herida de bala. Por, por una bala perdida, justamente, esto fue en el sector San Martín. Se trata de la joven Shakira Isberly Carlot. Esto fue en la calle 4. Vamos a escucharla. Adelante. Estaba saliendo de casa de mi mamá. ¿Dónde fue?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 ¿Dónde fue el disparo? En la, en la pierna derecha, en el, en el, en el muslo y la, casi en la rodilla. ¿Tiene algún tipo de fractura? ¿Qué te han dicho los médicos? Sí, claro. Tengo el fermo perforado, me van a operar, ponerme clavos y eso. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Quién tú eres? Soy empleada de una empresa privada. ¿Tu parecer sobre esta situación? que tú le pidas a las autoridades? Que se esclarezca, que por favor investiguen de dónde vino esa bala. Y respuesta, yo quiero respuesta. Ahí está, esto fue en la calle 4 del sector San Martín. Caramba, esas balas perdidas. Qué pena. Esta joven se recupera en un centro asistencial privado aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver el parecer de algunos ciudadanos. Sobre la huelga que ha sido convocada para el día 7 del mes, del próximo mes, por parte del Falpo. Adelante. No, yo, yo, yo no veo, o o vaya mi Ya el Falpo no hace huelga. El no. Falpo no hace huelga, ya que salgan a la calle, ya que está bueno, ya. Y a Danilo Medina fuera de aquí del país, ya. Leonel Fernández, la presidencia. Señor, ¿eh? no está bien. ¿Huelga para qué? Huelga por diversas demandas.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 Claro, cada día la expectativa aumenta más y yo creo que está todo listo y que eh, este pueblo le dará un apoyo masivo a esa gran actividad de ese paro por 24 horas y día 7 en San Francisco de Macorís. Nosotros entendemos que las autoridades, si quieren parar ese paro, deben empezar a construir el puente de Ugamba, empezar a construir la Plaza de la Cultura. Eh, la carretera San Francisco de Macorís que se entregue, que eso no es tan difícil, los terrenos que están ocupando agricultura, que está Bueno, falta de tiempo, ¿verdad? Pero Raúl dice que se mantiene, se ratifica el llamado a huelga para el día 7. Miren qué bien nos hemos sentido de sentir, valga, ¿verdad? Que ya estamos aquí con todos ustedes. Gracias. Si el Todopoderoso lo permite, regresaremos mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor.